Me aburro. What? Me aburro. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Me aburro. Basta ya. Me estáis mareando con tanto cambio de canal. si solo tienes nueve meses de vida! Bueno, esto ya me entendéis. <risa> da igual, papi. El caso es que nos estamos aburriendo. ¿Os estáis aburriendo viendo la televisión, no? ¡Pues ya veréis! ¿Qué os parece? Aquí tenéis el maravilloso Animacenes. ¡Qué es pasada! son pequeñas, las engañarás. Pero entre tú y yo es imposible meter un cine dentro de casa. ¡Qué ¡Que sí, que sí! ¡Que aquí detrás hay un cine de verdad! ¡Qué pasada! ¿Qué? ¡No, que no! ¡Que ahí detrás están los dormitorios y el baño! ¡Qué ¡Rollando! ¡Rollando! Vosotras nos vais a estar todo el rato diciendo ¿Entonces nos apetece entrar al cine gigante que hemos montado dentro de casa? ¿Qué pasada? ¿Qué? ¿No puedo emocionarme yo también? <risa> ¡Venga, chicas! ¡Ha llegado el momento de entrar al cine! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y eso! ¡No podéis pasar! ¡Los perros no pueden entrar al cine! ¡Qué injusticia! Tranquila, chicas, tengo unos trucos preparados ¡Dese Mimi! ¡Mostrad vuestra cara adorable! Ni lo intentéis, a mí las caras adorables no me afectan <risa> <risa> <risa> <risa> ¡No son, monstruos! ¡Son monstruos! ¡Ah! ¡Genial, chicas! ¡Ya podemos entrar! ¡Vamos, vamos Buenas tardes, señor re, revisor. Buenas tardes, por favor, su ticket. Perfecto. Oh, por lo que veo, viene con su bebé al cine. ¿Puedo verlo? Me encantan los bebés. Esto, a ver, es que es muy tímida. No te preocupes, se me dan muy bien los bebés. ¡Ah! ¿Pero qué es eso? Hola, soy un bebé humano. Es super peluda igual es súper mal aparta, aparta. Es que. Uh, la niña nos ha salido peluda. Quiere volver a verla. ¡Mire, mire! No, no, no, no, no, no, Pásen, ¡Pasen! ¡Pasen! Disfrutando de la película! ¡Lo conseguimos! ¡Aquí tienen mi ticket y el de mi gatita! ¡No tan deprisa! ¡Como veis, los animales no están permitidos en la sala! Lo siento, señor revisor. Pero ese dibujo de ahí pone que no pueden entrar los perros. ¡Yo soy una gatita bien elegante! ¡Vale! ¡Puedes pasar! ¡Sí, uno, nuestro plan ha funcionado! ¡Hola de nuevo! ¡Hemos vuelto para ver otra película! Esta vez no saldréis con la vuestra Porque... Están prohibidos todos los animales del planeta Tierra ¡Nunu, no, no, no. el revisor de las narices nos ha fastidiado. ¡Espera un momento! ¡Oh, no! ¡Una idea de sergio, no! <risa> bueno, ya se puede ir marchando usted y su gatín ¿Y su gato? ¡Qué gato, señor revisor! Yo he venido con mis palomitas para disfrutar de una peli sin animales. ¡Menos mal! Porque últimamente solo vienen locos con mascotas al cine. ¡Puedes este pasar! ¡Gracias! ¿Eh? Creo que he escuchado un ¡Hola! ¡Veníamos a ver la nueva película de Spider-Man! ¡Otra vez el pesado de las mascotas! ¡Que no pueden entrar perros al cine! Es... Pero señor revisor, nos tiene que dejar entrar a mí a mi perrita. A ver, ¿por qué debería saltarme las normas y dejar pasar a su perro? Porque. Soy la protagonista de la película. Uf. Lo que me hacen hacer para entrar al maldito cine. Una alerta. Un loco quiere entrar al cine con un perro de Spider-Man. Llamen a seguridad.